Y ahora nos vamos en Yere, ¿eh? seguimos con lo urbano porque Rochi RD, oiganme señores, increíble. ¿eh? Y Toquicha, oiganme bien, en la lista 22 artistas latinos a seguir en el 2022 de los Billboard, ¿eh? El tema 3, señor, increíble. ¿eh? Dale Gasoy, dale Villalona. <ríe> sí, bueno, la revista incluye en su listado de cada año, que sale siempre a principios de año, pues a los intérpretes que no tienen presencia significativa en las listas y que no han sido nominados a los premios Billboard, pero que han logrado un éxito notable y que podrían ser considerados por la revista. Eh, Billboard destaca que Rochi es un artista que se ha hecho un nombre en el mundo urbano y un dembo, y, el, y en el dembow, gracias a esos, con, a esos temas, ¿verdad? Que nosotros hemos hablado, hemos puesto aquí también. Eh, entre ellos, Alta Gama, que es el tema, pues, que hay, hay que decirlo, es el buque insignia de, de Roche en este momento. Sí, así es. Entonces, eh, además, la otra canción es, Ella no es tuya, que la incluyó Barack Obama, el remix de esta canción, en su lista anual y que comenzó el nuevo año, como ya saben, uniendo fuerza con Anuel AA, a quien el artista puertorriqueño considera como uno de los más grandes del, del género. O sea, Anuel a Arroche Red Sobre nuestra querida amiga toquilla pues ellos dicen que está causando sensación en la escena de la música latina a través de su versión poco ortodoxa de la música de Embo. O sea, estamos hablando de su, de su estilo ultra explícito de, sí, de sí, música y explícito. de letras. Sí. Y entonces, pero aún así tuvo un gran año que incluyó esa colaboración con Rosalía y pues con la colaboración con J Bamic, aunque al final pues trajo mucha polémica, pues al final. Fue un buen Polémica año para y temas retirados. Polémica y tema retirado Polémica y tema retirado temas retirados. Y temas retirados. Sí. tenemos, antes de continuar con el tema, tenemos una llamadita, señores, ahí. Ah, se dice el caso que se murió. Igual que las águilas. <risa> ok. O sea, se cayó. <risa> pues bien, sí. Eh, retornando con este tema. Eh, para que ustedes vean, señores, aunque no nos gusta a nosotros, esta niña toquicha, como vemos aquí reiterado, eh, quien domina ahora mismo el género urbano. Sí, sí. Lamentablemente, Engel... Eh, sí para sí, mucho sí, eh, pa el género urbano es el que domina lo que está dominando ahora y es así si ya ya hemos visto muchas veces lo que es toquilla representa ya a nivel a niveles internacionales la música eh, porque lleva algo diferente verdad que aunque la gente no entienda la jerga dominicana se lo encuentra ¿eh? no, no, no, no eh, hay gente que encuentra la canción de toquilla interesante por la porque no entienden la jerga se encuentran en la jerga hoy Oye, ¿cuál es el, el secreto? Te voy a decir el secreto de la fórmula de la pegada de Toquicha. Atención, vea. Escuchen. El que más sabe La gente de otros países latinoamericanos se encuentra en la jerga de nosotros y nuestro dialecto español muy chistoso y muy entretenido. A la gente le encanta. Entonces... Al, al ver una toquicha que, que se, eh, se adentra tanto a los dialectos, los vulgar, lo dialectos vulgares, ¿eh? entonces eso atrae mucho la atención. Sí, la, sí. La, la, la, esa mala palabra, que aquí nosotros no la encontramos. Hay esa gente, lo que se curan y, y le gusta. Ay, ¿qué, ¿Qué es lo que significa eso? Entonces, ese ha sido el secreto de toquicha, que ella... Que ella Vamos a decir así, la cultura de nosotros, ella la, la ha cogido en la música y la ha internacionalizado, la cultura ya del del bajo mundo, lo que son sí. las malas palabras y ese tipo de cosas que, como le dije, en otros países se encuentran eso es un chiste. No, y, y te voy a decir algo. Eh, eh, no, de no, lenguaje, no es más ni menos. Del no lenguaje es español hay videos, en YouTube donde hay videos en YouTube donde hay palabras, ¿verdad? Que no, no necesariamente significan lo mismo. Que que les, le significa ahí palabras. está el ejemplo sí. de Cardi B. El ejemplo de Fifty Zane, que si usted pone las canciones de esa ah, gente en español, y usted español. se muere. Ay, ay, ay, ay. No, eso es mala palabra. No, que, y si es usted eso, se muere, do, do. Si usted escucha no, las canciones de Dog, usted se muere. Y la gente se vive eso, por, por, el, por el, el flow, la vaina, sí, ¿tú me sí, sí, entiendes? Sí. Entonces, en otros países... Pasa lo mismo, no entienden lo que nosotros decimos, no van a entender una mala palabra, pero se la disfrutan por el ritmo, sí, eh, sí. lo tropical que se oye y la forma de, de, de ella exponer las canciones. ¿Qué es lo que pasa con el alfa también? El, el alfa, hay canciones que a mí ya, claro. la letra no me gusta, pero el ritmo del por, alfa es tremendo. Por o sea. eso nosotros los dominicanos nunca nos vamos a encontrar bien a esa gente porque nosotros sabemos lo que ellos están cantando. Exacto. Pero en otros países y, no. Y como, y como te decía, o sea, hay palabras no. en español que por ejemplo en Argentina en Colombia no, no es lo que mismo la palabra, la, entonces entonces entonces las palabras de toquilla hay palabras de toquilla de la, en sus canciones que en otros países es otra cosa diferente y ellos lo cogen Chile lo normal. cogen no y se curan obviamente la, la palabra la palabra de más aprender y que oh así es que en dominicana se dice así no y que la, y la, la adaptan porque si sí. tú te das cuenta los boricua han adaptado más la palabra de de, de, de, de aquí de nosotros mala palabra mala palabra yo la adaptan incluso en la sí, canción sí. si tú te das cuenta Baboni cuando hace un tema siempre lo hace con la jerga dominicana eh, sí. eh, sin palomería, yo no brego con cotora. No, no, no, no, no, tú me entiendes. O sea, en muchos países le encanta la forma del dominicano hablar porque es un, es un dialecto diferente, es poco entendible. Y cuando tú lo entiendes, oh, eso significa ese tipo de cosas. A las a, a, a personas de, de otro sitio le encanta. Y eso es lo que pasa con Toquicha no, y, y con muchos y de los alquileres. en el artistas. caso de Puerto Rico, que ya después de esos años que tuvieron con Daddy Yankee, eh, Don Omar y esa esa frase del caserío de el Puerto Rico, ellos la pegaron sí, aquí y ahora, sí. ¿no? ahora, ahora es los Cangri, Ahora es el urbano dominicano, el movimiento urbano dominicano, el empezando el con el dembow, que está haciendo lo mismo que hizo el reggaetón en su tiempo desde Puerto Rico. Y el dembow está internacional porque el Taiga, Lee Pung y esa gente están grabando dembow y Califa. Claro, claro, no, no, y dembow nuestro. dembow nuestro. nuestro, porque, o sea, el dembow viene de Puerto Rico para a, a la gente que aclararla, ¿verdad? Pero no, no, el Dembow eh, viene eh, de Jamaica. Ajá, sí, de Jamaica, pero entonces quien le dio fuerza fue Puerto Rico. Al, al no, Denbow. Puerto Rico a, le dio a, fuerza, Puerto Rico le dio fuerza. A nivel al de latino, escúchame, a nivel de latino, quien <risa> le dio, le da fuerza es eh, Puerto Rico. ¿Qué pasa? Entonces, cuando vienen aquí los muchachos, los Pepe, Manjao y el H2 y secreto. Entonces, ahí es que el Dembow se transforma y le meten otro color los muchachos no, de aquí dominicanos. Oye, Espérame, pero lo que, que está, que, tiene que, tiene, que, tiene no. que orientarte y escucharme el chombo. Ay, Tienen que entrar ay, ya ver al chombo. Ay, ay. Porque el Dembow, el Dembow, no, el Dembow fue un, un subgénero del movimiento urbano que el dominicano inventó y le pusieron como nombre Dembow. Porque el Dembow que tú estás hablando es el Dembow que, que todo Latinoamérica y el mundo conoce, que es el Dembow jamaiquino, te que acabo, entró. Escúchame. De no, qué colores, que aquí inventaron un subgénero fue y le pusieron el nombre Dembow. No se sabe. Si tú escuchas el Chombo, el Chombo mismo dice, no sé por qué le pusieron el nombre de un, de un beep. A, a ese género, o sea, tú ya tienes que escuchar eso, porque que ellos <risa> le, lo que pasa es que el dominicano le pusieron el nombre de un beat, de un tumpa-tumpa uh, a un género, oh, o sea, oh, el, nombre okay, okay, base, okay. el nombre de una base, el nombre de una base, porque el dembow es una base, tú me entiendes, entonces el dominicano o sea, cogió no, el nombre de una sale. base y se lo puso a un género. Ah, ok, ok, perfecto. Tú me no, entiendes, a no, un okay. subgénero. tú no tienes loco viejo sentado aquí amable. <risa> ven acá, aquí, tú la ver aquí. Tú no ven contra un tigre, tú no ves contra un tigre que te así, así, así, del alta, porque que yo me nutro y me educo, y siempre estoy viendo los tigres. El Dembow es el nombre de una base jamaiquina. Eh, eh, Dembow, Dembo, una vaina así. Entonces el dominicano creó un subgénero y le puso el nombre de Dembow. Mucha gente no entiende de otros países, Panamá, Jamaica y Puerto Rico, por qué le pusieron el nombre de una base. Pero eh, tú me entiendes. El, el, el Dembow no vino de ningún. El Dembow se inventó aquí esa vaina de, de los Pepe eso fue aquí. Así, ah, no que que nosotros lo entendíamos cuando salieron los Pepe, verdad. Nosotros entendíamos que era el propio reggaetón urbano sí. pero ya después con secreto con ¿verdad? Y esos muchachos y, sí. H2, y, son H2, H2, y esos son, muchachos son, que son, salieron entonces le dieron sí, el, el, el, la forma a lo que es el sí. dembow, y ya después vino la alfa y estos muchachos el ya alfa es exacto exacto uh -huh. eso eso es lo que pasa entonces el dembow se fue del dembow de nosotros se fue entonces el, el, el, dembow, el dembow dominicano nuestro es único es único porque okay. fue, fue, fue, algo, fue algo que surgió de aquí, fue de, de, de diferentes colores, por ejemplo, de, de, de trompetas de un lado, vaina de otro y eso, y mezclaron un subgénero del movimiento urbano, entonces lo llamaron dembow, pero realmente el dembow es una base ahora, rítmica. Ahora, a, a, aquí son duros, aquí son duro, porque si tú te pones a mirar y a escuchar, por ejemplo… El mismo secreto fue cambiando los colores a su dembow. Claro, el mismo el alfa, colores, el, mismo alfa. Y el mismo alfa. Tú me entiendes. Eh, sí. Estos si tú te son das cuenta, a ver, te voy a, te, voy a, te voy a dar otro análisis profundo que tú no lo escuches en, en, en ningún otro comunicador. El alfa le está metiendo eh, Gongo de, de, de Haití a lo dembow de ahí. ¿Cómo? Vaina eh, africana. Eh, ya, ya, ya. ¿Tú me entiendes? Sí, primicia aquí, señores. ¿eh? Eso, salta, eso, eh, eso, eso, usted, Atención, eso nada más le llega a una gente que, que, que sepa de música y que, y, y, y que bregue y que estudie los, los ritmos y ese tipo de cosas. El alfa le mete ritmo africano, el de, le está metiendo ritmo africano a su Bow. Por, Por eso ahí. el ritmo se oye el cocolo. Sí. A los lo morenos le gusta, porque el alfa busca conquistar esa área de los cocolos, de los morenos, el morenaje de. ¿Tú me entiendes? No, la afrodescendencia. No, bien, señor, caribeña, es ¿sí? ¿verdad? Caribeña, o sea, sí, sí, este, sí. Es, imagínate mezclar eso ese, ese, sí. ese, ese, ese afroamericano con los caribes. es una mezcla que, que funcionó en la salsa y ha funcionado en muchos géneros, entonces pues, va a funcionar desde en porque que le están metiendo. Si tú y el último tema del Alfa y Braulio Fogón y tú escuchas el ritmo, es un ritmo que lo, tú lo pones en Haití, se va a pegar en Haití porque es el ritmo de ellos. Sí. Cocolo, la vaina de palo, uh, ¿tú me sí, entiendes? No, ahorita, ahorita dicen... Ahorita dicen... Eh, del Alfa, que el Alfa está vendiendo el país con eso, metiendo sí, vaina italiana. No, no, no no no, no, no, no. La es música no. es de todo. ha Independiente, intentado? Independientemente de dónde venga. ¿Quién lo ha intentado y lo ha logrado? Don Miguel. Ah, sí. ¿Ey, ey, Don ¿eh? Miguel, pero Don Miguel no lo hizo con demora. Don, Don miguelo Don Miguel lo hizo a, a su forma, con su ritmo. Él le metió ese sazón. Ese es esa son Coco, lo africano, haitiano, morenaje, a lo, al tema, por ejemplo, ¿y qué fue? ¿Y qué me fue? fue? ¿Y, ¿Y qué fue? ¿Tú me entiendes? ¿Y yo qué fue? ¿Y qué No, no, eso. Bueno, ¿Eh? eso no no, es. no... no, no, no. <risa> y la mayoría de estos, no, no, porque... porque es... Qué es como coco en español, ¿no? No, mentira. Bien, señores. Mentira. Eh.